Estamos aquí en el Par de la Marina celebrando la tradicional carrera de la Sans y de Cans, que cada año estamos tan ansiadamente esperando que, que ocurra. Muchísimos deportistas eh, quieren venir aquí porque el circuito es fenomenal. Ha habido más de mil participantes, eh, en ellos también ha habido muchísimos niños participantes en la cursa. La verdad que la gente es súper agradecida. Vila de Cans nos da un ambiente fenomenal en un circuito muy rápido. ...y la verdad que han ido muchísimas atletas por debajo de, de 15 minutos... ...la verdad que ha sido un gran éxito". Pues el circuito me ha parecido muy bueno, la verdad que quitando un poquito el primer kilómetro que es así un poco más difícil con la subida y bajada, el resto es muy bueno y la verdad contento, es mi segunda vez aquí en Vila de Cannes, corrí hace seis años, imagínate y bueno, eh, contento de, de ganar y sobre todo de lograr el título de campeón de Cataluña, en el pueblo además de mi entrenador, Carras Castillejo. Pues la verdad, el, una carrera espectacular, eh, muy rápida. Eh, la salida es un poquito estrecha, porque bueno, por la zona, pero bueno, ya lleva unos cuantos años eh, haciéndose y bueno, todo el mundo ya sabe la este set Y, y nada, eh, por lo demás todo muy bien. Eh, la parte de la zona industrial muy bien, o sea, bastante ancha. Y bueno, eh, muy bonita, sobre todo, muy bonita. Pues yo empecé a hacer deporte a los 13 años y la trayectoria pues, ha sido pues, pues, es una calidad de vida, es una calidad de vida que a lo largo de los años lo vas valorando más. Yo, yo recomendaría a los jóvenes empezar a hacer deporte porque después no lo dejan más.